RH Studios TT Tomás Elian. De mi mente abstracta narro tanta poesía. En un mar profundo que no veo la salida. Situado en un mundo que reina la hipocresía. No confío en tantas altas ratas policía. Con mi compañero andamos en busca del tesoro. Ando todo ansioso, aunque no sea oro. Tanta adrenalina se me sale por los poros. Loco lo controlo. Los esquemas rompo Nutro tu oído con todo este sonido No te lo echo en cara pero yo nunca me olvido Quien tuvo conmigo cuando faltaba el abrigo Y yo sé muy bien a quién considerar amigo De mi boca escupo toda la cruda realidad Gatillo fácil de palabras que van sin piedad Mierda de sistema y de la clase social Cada vez más chico excluido de la sociedad Por más que lo intentes no me vas a comprender Quedan cicatrices que nunca se borrarán y yo no te culpo si no me querías ver. Todavía queda mucho para demostrar. Mierda, que deliro esquivo una mala propuesta. Hay lugares buenos que hoy mismo me ausento. Giro de mi vida que vine a dar la vuelta. De forma compuesta a mi hermano te presento. Entro, corte, Bruce Willy. Clavando Willy. Muchos dicen medio loco, pero no saben que es por creepy. Modo hippie. Soñando por clavar el próximo hit de la fucking city, pero siempre respetando grandes valores y a los reales. Muchos desahogando males, inhalando polvo blanco por rosas nasales. No somos iguales, yo derramo tinta por mil leales. De forma distinta, guerras mentales, flashes visuales. Y no lo juzgo. ¿Quién soy yo para determinar qué es lo justo? Si este crudo mundo siempre fue injusto Y cocina, punto Te lo arranca en momento inoportuno Y cuando menos te lo espera, plan, te falta alguno Esperemos que no sea el de la derecha Que por ley hoy y siempre es donde gira la mecha Calculando los mejores tiempos de cosecha resarpado estos giles quieren la chancha y la cheta picate ese coco compañero la seda de emergencia sobre el juego pegó ese porro porrón como un mañanero siempre fiel al estilo no lo niego vengo y la base rapto me prendo un tabaco y trato de pasar el rato parto malas vibras yo no capto y si hablan a mi espalda es porque ahí se encuentran muy rudos con estas barras que suenan de forma escena bien parado firme esencia bancando muy bien la escena ya no se siente la ausencia de la figura paterna uno crece y se da cuenta de las cosas de la vida me voy a dar una vuelta donde encuentro la salida. Somos artistas con analogías tintas Amistas de todo el sonido Con el compañero estamos ido. Canto 33, falta envido Y que digan lo que quieran, niga. Aproximando nuevas ligas Vendiendo esto como heroína No viene ni en polvo ni en pastillas Es pura, pura sinfonía Y Yo F. Producción.